El sábado 14 de septiembre, gran madrugón por inicio del Mega Cumpleaños, yeah. Mega Cumpleaños, yeah. Desde las 6 hasta las 10 de la mañana, aproveche 15% de descuento en todo el almacén. No aplica para votos, telefonía celular, ni Raico. Mega Cumpleaños, yeah. Mucho que ganar, mucho que contar.